Buenas amigos y amigas, bienvenidos a Toxic Game Channel, yo soy el Vengador Tóxico y hoy vamos a hacer un vídeo un poco diferente a lo que, esto, a lo que estáis acostumbrados vamos a ver las grandes ofertas que hay en la Store de Xbox porque hay muchos juegos que entiendo que algunos pues no conocen o que no han tenido tiempo para verlos vamos a echarle un vistazo a cómo están los precios de algunos juegos, como por ejemplo eh, Mafia, que lo tenemos aquí a 10 euros. También tenemos juegos, como podéis ver, eh, por ejemplo, el Mad Max eh, a 7 euros. Y también tenemos, por ejemplo, por 5 euros, en los Os Random, todos los de Lego, mira, por 12 euros, Los Increíbles por 12 euros, Star Wars a 4 euros. Star Wars ya edición de luz, ya un poquito más caro, 5 euros, 3 euros, Avengers 15 euros, bueno, sigamos. Como veis tenéis el, el Killer Instinct, el Batman 3, y bueno, y si sois de aquellos que os gusta pegar tiros, pues evidentemente el Just Cause, que están todos los Just Cause, Ahí lo tenemos a 14 euros, el, eh, las expansiones también, 14 euros el Yuskau Complete Edition, el Jurassic World a 16 euros, el ictay 2 que lo tenéis a 20 euros y hombre por supuesto tenéis el, bueno, todos los que son de Microsoft evidentemente, Herblade que lo tenéis a 8, bueno a 7,50 el Halo, bueno, el Halo, creo que tenéis el modo campaña a 30 euros, vamos a verlo. Cuando se, bueno, todos los halos están, evidentemente. Fijaos que, por ejemplo, el primer Halo, Halo Wars a, a 16,24, el Grande Auto a 15 euros, el Gringel creo que costaba 10 euros también, está bastante bien. Se nota que se ha hecho con el Unity, por la manera. Luego tenemos otras ediciones del Grandes Auto, eh, pero fijaos, el, primer, el, el Halo 3 a 2 euros. Mira, un juego de Sony, el 12, el de los cuentos de terror a 3 euros. El Goliath a 3 euros, G-Jo eh, 17,50. Uh, uh, Giganzaurios a 15.90 ese no lo conozco no lo, no lo he podido probar tenéis por supuesto todos los of jugar pero tenéis el of War Tactics a 16 euros un gran gran juego muy muy recomendable de verdad muy recomendable pero si os queréis gastar un poquito más os gastáis casi 30 euros que es lo que os costará el year of War 5 con el, todos los DLC y con el tactic. O sea, me parece una buena oferta bueno luego tenéis juegos como for the king que están hechos son juegos indies 6 euros 24 pero que son juegos de aventura que están bastante bien y bastante disfrutables bueno como el de al lado vale 4 euros que más baratito todavía y atentos a esta gran oferta, atentos a esta gran oferta como digo, porque 10 euros el JAR Software, eh, la última edición, última, última edición que se ha hecho, optimizado para Series X, para Series S, en las mejores, el primer Gears, por cierto, un clásico, épico juego, muy recomendable sin olvidar tampoco de, de que está a 16 euros el gears 5 estamos esperando ya al 6 que según los de geforce tiene que caer así que una buena oferta para poder ¿eh? y además termina en ocho días así que bueno la verdad es que el fifa está bastante barato casi 16 euros optimizado para x Xbox Series X y Series S con su paquete incluido, incluye la versión de juego para Xbox One también, perfecto, por unos euros menos pues la versión normal, pero el fishing que está ahí al lado es muy bueno, evidentemente este Flight Simulator son ya eh, palabras mayores, aquí tenemos todos los Far Cry a muy buen precio el Season Pass, el juego, o el far cry 5 el 4 que está a casi 10 euros aquí tenéis el esticio por 4,50 euros un fórmula 1 por 21 euros fallout 4 gotti, gotti a 13 ,19 euros con el último fallout ya ha mejorado por fin a 27 euros epic chef 18,74 y Ever Space que es bastante bueno el Elite Dangerous que lo podéis conseguir por 6,24€ tenemos aquí también el DLC del Dejin Light a 8 euros y el Hijo que está bastante eh, entretenido a 14 euros bueno para que, para que no perdáis un poco el hilo porque el Dejin Light 2 está ahí y, que le, y a lo mejor no lo habéis probado, pues que sepáis que por 12 euros tenéis el Daily Light y también el Season Pass. O sea que eh, a ese precio va, va la cosa, ¿no? Juegos como Dragon Dogma o entrena a tu propio dragón eh, a 16 euros, eh, Dragon Dogma a 8. Dubios defender a 20 euros por ahora no hemos llegado a 30 euros en ningún juego que yo sepa el Devil débil Cry es el que casi casi llega a los 30 euros optimizado para x series s series x 30 euros luego la hd collection y luego tenemos también los bueno lo que ya son expansiones dlcs etcétera lo mismo se puede decir de este gran juego de deus ex que está en todos los formatos y que aparte fijaos por ejemplo por pues lo que son los contenidos 3 euros 5 euros el propio juego a 7 euros el destiny que lo tenemos a eh, 12 ,50 euros 50 bien como veis tenéis ahí el paquete de los renegados de destiny 2 pero no quería olvidarme de este gran juegazo que me espero que haya un Dead Island 2, que lo tenéis, pues fijaos pues, 6 euros, es lo que os va a costar, pero bueno, podréis entender un poco el mundo de los zombies dentro de, de también juegos como el de In Light, del que nace este, este, precisamente este juego nace del Dead Island, así que siempre lo tendré en cuenta y también hay que tener en cuenta de que muchas veces baja mucho más el precio. Se puede llegar incluso hasta 3 euros. A mí me ha costado mucho menos. Pero bueno. bueno aquí tenéis el Dead by Daylight que lo tenéis a muy buen precio, como veis, lo tenéis a 49 euros Sí, tenéis a todos los todos los Crash Bandicoot también, también espiro también como también al mismo más o menos al mismo precio todos entre 20 y 50 euros el que más teniendo en cuenta de que ese por ejemplo que estáis viendo es de los primeros esta es una de las grandes ofertas que hay porque tienes el, eh, dos grandes juegos tienes el crash y tienes el espiro y tienes el crash Bandicoot que hicieron en plan Mario Racing y lo tenéis por 50 euros está muy bien siendo unos clásicos luego también hay versiones más baratas de este dúo entre Crash y Spiro eh, quiero dejar claro una cosa no quiero, com quiero comenzar una guerra sobre qué, qué doblajes son mejores y qué son yo soy español y a mí este doblaje en español no me gusta nada me encanta la actriz de hecho que hace eh, de la protagonista en este juego por cierto, juego que es eh, siento decirlo, no es muy divertido pero lo tenéis ahí a muy buen precio a 12 euros, pues ya me dirás eh, es, es lo que hay no te tienes que pelear ahí en el game inicio soportar a tanta morralla de gente por, aquí por supuesto también puedes encontrar las dos expansiones juntas en 5 euros del juego control así que me parece una muy buena compra 12 euros el juego 5 euros 17 euros en total está bien el juego no es que sea malo el juego de hecho es muy bueno pero a mí personalmente por mis gustos pues no me gusta pero bueno eso ya es eh, al gusto de la gente vamos a empezar también con unos cuantos juegos retos aquí tenéis para los que os guste el contra a 6 euros os advierto porque Capcom no lo hará así que compráis eh, una especie de recreativa y luego tenéis que ir comprando los juegos que valen 89 céntimos, vale, pero que lo que habéis visto de veintitantos euros solamente es como una máquina arcade y solamente viene de regalo un juego. Capcom no es muy. Luego aquí tenemos castelvania que lo tenemos en varios formatos y todas las extensiones que tiene el juego evidentemente desde la compra de Activision Blizzard pues tenemos todos los Call of Duty incluso a mejores precios fijaos eh, 20 euros 35 el Ghost es súper recomendable también el Warfare por supuesto Black Ops también ahí lo tenéis también por supuesto sus versiones zombies que también son graciosas me gustan mucho y el Call of War por ejemplo tenéis el juego el juego base ten, lo tenéis a 35 euros Call of Duty a base en uh, Warfare que también está muy bien el Black Ops y luego ya tenemos aquí el borderlands que lo tenemos pues pues con todas las expansiones y en fin con todo lo que con todo lo que da ahí tenéis borderland 3 eh, optimizado a, a Xbox Series X a 20 22 euros con 50, es que tampoco tampoco os podéis quejar. Blood Steinet, eh, un juego muy bueno, eh, de corte retro, que, en fin, eh, creo que bastante eh, poco valorado por la comunidad eh, en general, bueno, sí en Nintendo y en Xbox C, sí, pero este es un gran juego, de verdad y lo tenéis pues mira a 16 euros que tampoco es tampoco es mucho el biochoc eh, la, la edición completa eh, lo tenéis a 10 euros increíble y ya por aquí tenemos por ejemplo el biomutant que también está a 10 euros tenemos los dos primeros biochoc que están a 10 euros también eh, Ben 10 que lo tenemos a 8 euros Big Duck este es ya de caza lo tenéis ahí a 5 euritos, 5 euritos también, lo que os va a costar Battle Toad y por, por favor, si no habéis jugado Bayonetta ya es este es el momento, 10 babos, yo de verdad es el primero y es la mejor manera de comenzar este gran juego que por cierto, la, el próximo me lo compraré pero para la Nintendo para la, la Nintendo Switch bueno, como veis tenéis también eh, por 52 euros, tenéis al Battlefield 2042 y también tenéis a Batman, tenéis Batman Arkman Collection, que vienen los dos juegos, está muy bien, por 18 euros. O el primero Premium Edition, optimizado, los mejores gráficos, etcétera por muy poco dinero, 15 euros. Está bastante bien la oferta. Por Supuesto que os voy a decir, tenéis ahí el Blog a 60 euros, que es un juegazo, juegos a casco porro y con muy buenos precios eh, para los que os gusta conducir, por supuesto. Y el Assassin Origin de Luce, por ejemplo, a 21 euros con 24, 13 euros, 14 euros, perdón, o 15 euros, por ejemplo, el Ezio Collection, 4 euros el primer eh, Assassin Creed. Hora de aventuras Hay muchas Horas de aventuras con Game Pass <risa> Hay muchas Hay muchas con Xbox Estas son grandísimas ofertas El Injustice 2 a 18 euros El Red Dead Redemption 2 O el Braujala del O como se diga Del Bob Esponja eh, Tenemos por ejemplo El Call of Duty Vanguard Que no es un Buen juego hasta que por 45 euros tenemos ahí, por ejemplo, el FIFA 2022 lo tenemos a 28 euros y el Valhalla de Luce Edition a 36 euros y el Battlefield a 42 euros. El Gran Halo Infinite, la campaña la tenéis a 56 euros, perdón el plazo termina dentro de 8 días eh, voy a dejar el resto de capturas que he hecho esta mañana porque son muchas y no quiero que se alargue mucho el vídeo y ustedes eh, ya con vuestro criterio hay muchos otros juegos que si tengo que decir algo lo diré por ejemplo el Great Race que lo estoy viendo desde aquí el Great que es un juegazo de coches donde haces ahí el, el bueno prácticamente es como liarla, paliarla para pa hacer el mono vamos a ver el resto y bueno dejáis en la caja de comentarios cuál es el juego que más os interesa de todas las ofertas que hay dentro de la tienda de la, de la Xbox bueno tenéis el Skid trigger a 12 euros ahí, ahí tenéis el Sacred 2 eh, también a el rebel cops el rat que lo tenéis bastante baratito también juegos que están muy bien de, de motocross el monster Jam que también no está mal 24 euros nada más el look quest tenemos eh, por ejemplo el jagger alianza 6 euros el Fade of silence que es increíble es buenísimo que os gustan los juegos de Desperados 3, que lo tenemos por ejemplo optimizado para la Xbox Series X y S a 30 euros casi, Dark Siders, eh, todas las cosas de Dark Siders, incluso el Dark Sider con todos los complementos a muy muy buen precio, ahí lo tenéis, lo estáis viendo ahí en, pa en pantalla, con eh, el, el primer Dark Side, por supuesto, tenéis también juegos como Cronos, este que está aquí al ladito, que bueno, ahí tiene su gracia también. Eh... Bueno amigos, aquí van mis últimos consejos sobre juegos que están en oferta y que seguramente lo podréis conseguir todavía, eh, por ejemplo, juegos como eh, Back in Black, Back in Black, no, Back in 1995, que lo tendréis como a unos 10 euros es un juego estilo retro estilo de playstation 1 no el horizonte no no el horizonte uno que intencionadamente claro que también la niebla del horizon es intencionada bueno déjenlo eh, colina legacy por ejemplo también os aconsejo el film film 2, que está a muy buen precio. Es un juego que ojalá hicieran una cuarta parte. Quinta, sexta y la que haga falta. Eh, es un juego que mezcla muy bien el modo shooter de en primera persona con el modo terror, con una niña persiguiéndote por todos lados, no digo más. Pero bueno, un gran juego. El Manhunt 1, que lo tenéis a 10 euros, y también hay que recordar a la gente eh, que que Microsoft este juego no tiene censura, este juego, el Manhunt 1 no tiene censura, o sea que por ejemplo en Sony o más aún en, en, en la PCP le ponían una censura, unos filtros para que no se viera absolutamente nada, que parecía que estabas viendo el Canal Plus, pero bueno, no era tanto culpa de Sony, sino más bien de, de, de los típicos ofendiditos de aquella época. Pero bueno. Eh, eh, sin embargo, bueno, Microsoft sí que lo puso sin censura. Ahí está. Murder House. Buscarlo. Eh, infliction. Infliction. Extended Cut. Zombies 8. My Neighbor. Los más nintenderos conoceréis este juego, los que habéis vivido, o no, pero lo habéis jugado en, a lo mejor en un emulador, conoceréis este juego, increíble juego, increíble apartado gráfico, la musiquita, eh, todo, todo, recrea muy bien lo que son las películas de los años 80 de zombies y tiene una jugabilidad bastante divertida. Eh, no os voy a spoilear mucho de, del videojuego pero sale un bebé llorón enorme por ahí ya como atisbando Era un... tenía ojo para, para el futuro veía que, que iba a haber bebés llorones zombies eh, en el futuro en el 2022 pues mira no es que sean bebés llorones gigantes pero son bebés llorones igualmente tenemos también eh, el Sign Road 1, que también lo tenemos también muy muy barato. Y tenemos el Golden Age que el eh, juego pues lo tenemos a un euro, menos de un euro, en verdad. El Golden Age, que son joyitas que también podéis encontrar. De Sega, que, como sabéis, eh, Microsoft y Sega han hecho piña. ¿eh? O sea, si todavía lo de si todavía alguno no ha digerido lo de la compra de Activision Blizzard y que no va a tener Call of Duty que va a solamente va a tener Call of Duty hasta el 2023 y ya está. Ya después si quiere jugar a Call of Duty que vaya y que se compre una Xbox se deje tanta chorrada que tampoco se va a morir por comprar una Xbox pues esto es todo amigos hasta el próximo capítulo bueno hasta el próximo programa que va a ser dentro de poco porque tengo que contestar eh, a unos cuantos pero bueno yo no sé mira yo ya con esto yo ya me quedo contento este vídeo era más que nada para que vierais el para que vierais principalmente las ofertas que hay en xbox eh, y ya está pues no tiene otra malicia ninguna espero que la hayáis disfrutado y nos vemos en el siguiente programa hasta la próxima amigos